Unidad 2, parte 1. Marco normativo que protege el derecho a la educación inclusiva en Uruguay. Curso autogestionado, educación inclusiva y discapacidad. Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. Marco normativo para proteger el derecho a la educación inclusiva. La educación inclusiva es un derecho. Existe normativa, que obliga al Estado Uruguayo a transformar su sistema educativo en un sistema educativo inclusivo para garantizar el derecho a la educación de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. En esta unidad vamos a hacer un recorrido por las principales declaraciones, leyes y documentos normativos que consagran el derecho a la educación inclusiva para que las personas con discapacidad y sus familias puedan exigir su cumplimiento. principales avances normativos a nivel mundial. En esta línea de tiempo podemos ubicar algunos de los principales hitos. Eh, en 1990, la Conferencia Mundial de UNESCO, Educación para Todos, reconoce el problema de la exclusión de los estudiantes con discapacidad de la enseñanza común. La declaración de Salamanca en 1994 recoge la Necesidad de conseguir escuelas para todos, que celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de todos los estudiantes. En 2005, UNESCO elaboró una guía para la inclusión que brinda orientaciones a los gobiernos para avanzar hacia la educación inclusiva en tres niveles. A, la, a nivel de las políticas educativas, las culturas de los centros educativos y las prácticas en las aulas. En 2006 se produce un hecho jurídico muy relevante que es la, lee, la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el artículo 24 de esta convención obliga a los estados que la ratifican a tener un sistema de educación inclusivo para garantizar el derecho a la educación sin discriminación y con igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. ¿Qué establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el Derecho a la Educación Exclusiva? Que todas las personas tienen derecho a la educación y esto incluye a las personas con discapacidad. La Convención, en su artículo 24, establece que la educación inclusiva es un derecho humano fundamental y describe lo que se necesita para asegurar que los niños y niñas con discapacidad puedan ejercer este derecho. El principio de no discriminación. El artículo 24 establece que los niños y niñas con discapacidad deben poder acceder a la educación desde edades tempranas sin sufrir discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Esto quiere decir que no deben ser segregados en escuelas especiales y deben recibir todo el apoyo que necesitan en las escuelas comunes. Todas las barreras a su educación deben ser derivadas. Esas barreras pueden ser legales, pueden ser físicas, pueden ser de la comunicación o del lenguaje, barreras sociales, financieras y, sobre todo, actitudinales. También el artículo 24 habla del propósito de la educación y establece que la educación debe promover el desarrollo pleno de todas las habilidades y el potencial de las personas con discapacidad. La educación debe apoyarles para participar plenamente en la sociedad y brindarles conocimiento sobre los derechos humanos. Esto debe hacerse sin exclusiones, es decir, las personas con discapacidad bajo ningún concepto deben ser excluidas del sistema educativo común. Cualquier ley o regulación que limite su acceso debe ser eliminada de las legislaciones de los países. También el artículo 25, 24 habla del acceso a la educación primaria y secundaria de forma gratuita y, una, y que ésta sea una educación de calidad. Establece que los niños y niñas con discapacidad deben recibir una educación primaria y media, gratuita y de calidad en la comunidad donde viven. Para ello debe haber un número suficiente de centros educativos en el país estos centros deben ser accesibles para todos los niños y jóvenes con discapacidad, no solo los edificios, sino también el transporte, eh, los patios, los baños, los vestuarios, también la comunicación, el currículum no debe ser una barrera, los materiales educativos deben ser accesibles, los métodos de enseñanza deben ser eh, diversificados y personalizados y Debe haber servicios de valoración y apoyo. Los centros educativos deben adaptarse a las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes en la educación inclusiva. ¿Qué dice la Convención sobre los ajustes razonables? Establece que se deben generar ajustes en el entorno para que los estudiantes con discapacidad puedan tener una educación en igualdad de condiciones. El tipo de ajuste es personalizado y debe ser siempre definido con el estudiante y cuando sea apropiado con su familia o cuidadores. Los ajustes razonables pueden incluir, por ejemplo, brindar eh, bueno, lengua de señas en el en, en el aula, si el niño necesita pictogramas para comprender los contenidos utilizar pictogramas, también aumentar el tamaño de la letra, brindar materiales en diferentes formatos, permitir que el estudiante utilice una tecnología de asistencia para estudiar o para ser evaluado, por ejemplo una computadora, permitir que el estudiante tenga más tiempo para realizar una tarea o una prueba de evaluación. Reducir los niveles de ruido de fondo para evitar la saturación sensorial, en algunos casos de, de niños dentro del espectro autista u otros, otras condiciones. Cambiar un salón de clase ubicado en el segundo piso a la planta baja para que una persona usuaria de silla de ruedas pueda acceder cuando no hay ascensor. Estos son algunos ejemplos. También dice la convención que los ajustes razonables no pueden nunca ser decididos en base al diagnóstico médico. Deben ser tomadas en cuenta las barreras que existen a, a, la, a la educación que enfrenta esa persona en particular en ese centro educativo. Dice también que negar un ajuste razonable se considera un acto de discriminación y por lo tanto, los estudiantes y las familias deben tener canales claros en ese estado para denunciar dichos actos. También la convención habla de los planes personalizados de educación como ajustes razonables. Los estudiantes con discapacidad deben recibir este plan personalizado de educación, donde se establecen los objetivos pedagógicos para ese estudiante, los apoyos, y los ajustes razonables que este estudiante requiere. Estos planes deben ser elaborados en diálogo con los estudiantes y sus familias y deben ser monitoreados regularmente. En Uruguay tenemos algunos avances normativos y en esta línea de tiempo destacamos en 2008 la aprobación de la Ley General de Educación que garantiza el derecho a la educación sin discriminación para todos con los apoyos específicos según las necesidades de los estudiantes. En el 2008 también Uruguay ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lo internaliza como ley eh, también ratifica en 2011 su protocolo facultativo, por lo tanto, todas las disposiciones de la convención tienen fuerza de ley superior en nuestro país. En 2010, la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad establece que los estudiantes con discapacidad se integren a las aulas comunes y habla del reconocimiento de la diversidad como factor que apunta a una educación para todos. En el 2017 eh, y se actualiza en el 2022 el protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en centros educativos. Este protocolo orienta a los equipos directivos y docentes para que puedan incluir a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo común. También en el 2021 se aprueba el protocolo de no rechazo que establece el alcance del derecho a la educación inclusiva y el mecanismo para presentar denuncias frente a actos de discriminación. Fin de la presentación.